Hola, buenas tardes. Estamos a las 7 y media de la tarde, el 20 de mayo, en la acampada de la plaza del ayuntamiento, con el grupo que está resistiendo aquí y estamos en unos nuevos talleres infantiles que han creado, es una nueva actividad y os vamos a presentar lo que están haciendo. Hola, buenas tardes. Buenas. A ver, mirad, Sonia. Sonia. Exactamente que estáis. Hola Esther. ¿Qué estáis haciendo exactamente sí, sí. tú? Construyendo? construyendo un no. Y... Sí, <risa> ¿En qué consiste un no? Pues es una... sobre todo también para los niños. ¿En realidad es claro. va a quedar como una cosa así? Lo que pasa es que la estructura ha sido un poco más complicada hacerla, entonces nos trataría nosotras, pero los niños se van a encargar de terminarla o sea, que ellos tienen que pintar, recortar, y remontar, es todo, y les... punar, la... todo, y es todo material reciclado, o sea, con pancartas que se El objetivo, y... exactamente, es que vengan ¿Para? las familias, vean todo lo que... Y que, y que los niños participen en todo esto, y también es estructura viable es una estructura que viable o sea que eso lo haces con en madera en o con metal, metal y se quedan las estructuras súper fuertes con un toldo ¿Pero la cual ya puedes vivir desde, desde ¿Puedes cuándo no, llevas haciendo tallo pues ¿sí? hora, ¿no? hora, ahora hora, ahora hora y media hoy es el primer día se supone que hoy tiene que quedar acabado sí si no ahora lo lo más difícil es hacer el material para la marías podemos ver dentro de un ratito y... Eso, pues si no? lo habéis montado dentro. Vale, vale. Muchas gracias. Va, estamos en otro taller infantil, paralelo al que... anexo al que estábamos... del que estábamos hablando antes. Y en este nos encontramos con... Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, ¿qué��? Ver呀, Laura. ¿Exactamente yo ahora, yo, que estáis haciendo aquí, hey, Laura? Yo, pues aquí estamos haciendo un taller para que nos niños aprendan los recursos. Yo, tengo, los, los, los yo materiales con esto las cartitas. Cuando no, cuando no quedan manos los mayores también bueno, se cuidan ¿no? y suena o se le pregunta al niño que quién no? y se pisa complementa un poquito el resto de. complementa un poquito el resto hay otros talleres de manualidades y tal y este, bueno, pues también se pueden ir a casa pensar hablar. Así que padres ya sabéis a venir a la campada. Mis hijos ya tienen para pintarse. Hola, hola, ¿eh? Ahora vámonos a otro. ¿Grabando? Buenas tardes, estamos no. en la campada de Valencia y aquí estamos con José. Eh, son las 8 menos 20 de la tarde, está a punto de empezar la asamblea del día de hoy y bueno, cuéntame que nosotros estamos intentando, como somos el grupo de Bellas Artes y artistas, lo único que intentamos es acercar a la gente del medio de expresión para que puedan venir aquí a hacerse pancartas, eh, lo que quieran, que eh, bueno, no suele tener medios ni material pues, para poder hacerlo en casa. Nosotros les ponemos los, los, los grafitis, uh, los sprays, los cartones, etcétera. Etc. ¿Y de dónde estáis consiguiendo los materiales? Lo no, buscamos todo voluntario, ¿no? la, la, la papelería de Bellas Artes, de eh, la universidad, tiendas de donde solemos ir a trabajar, con ellos y todo eso. ¿Y desde cuándo estás que es aquí? Desde el miércoles. Desde el ¿Y cuáles son las razones por las que aquí? Primero porque estamos muy quemados con el tema de Bolonia, nos parece denigrante como nos es ah, están tratando el alumnado trabajador. Dicen que el trabajo no es justificación y no me parece ni ético, ni vamos, ético, moral, ni creo que ninguna palabra puede definir lo que nos están diciendo. Porque que estás ahí invirtiendo tu dinero, tu tiempo, para que luego, al final, no te sirva de nada porque has trabajado. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos lo paguen ellos. Tampoco nos lo quieren pagar, no nos dan becas. Muy bien, ¿y hasta cuánto crees que vais a estar aquí? Pues hasta que nos tiren. Hasta que nos tiren. ¡Venga! ¡Resistencia! Muy bien. <risa> Cuidado con... tu piezas de las que las estás nos encontramos en el taller de graffiti, que es un nuevo taller que se ha montado aquí en la acampada de Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, y nos van a explicar un poco de qué trata. Buenas, ¿cómo te llamas? Constantino. Constantino. Eh, ¿En qué consiste vuestro taller? Nada, bueno, que estamos aquí, hemos hecho... ¿Cómo cuidas todo eso, por ejemplo? Que hay ahí, como democracia, libertad, o me cago en Fórmula 1, Fórmula 1, que Fórmula 1. Viene la gente con las camisetas nos pide que nos y eso. Vale, entonces lo que hacéis es la camiseta en blanco, ponéis la camiseta en blanco, lo que sea. Nosotros y... hemos hecho al pantalones... Eh? Pues necesitamos la colaboración de quien quiera colaborar trayendo sí. botes de pintura o camisetas en blanco. Por, sí, lo que por, a, por ahora los botes de pintura, ¿quién los está poniendo? Pues, pues ahora mismo me no. parece que un tío ahí que ha dicho: venir al coche porque traigo pintura. Sí. O sea, la gente, el no, chico, nos dicen, no, y la no, gente no, que viene no, la... y le hacemos una, le decimos: ¿Podéis traer un bote? Sí, sí. Y nos dice: Mañana os traemos un Chicos, llamada de sí. atención, necesitamos botes de pintura. Y... ¿Desde cuándo lleváis haciendo esto? Nada, menos empezado claro, hoy haciéndolo. Pero la idea era esto: la gente ayer con, eso, con los carteles y esperamos seguir hasta mañana y domingo. ¿La causa por la cual habéis decidido venir hacerlo? Estábamos hartos de todo desde hace tiempo y llegamos y... y... a la manifestación el domingo sí, y es cuando tiene que parar ya hasta que cambie todo. El sí, tiempo, que que sí. tiempo. un proceso de años, es cuando tiene que parar. Muy bien, Muy bien chicos. No nada, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hola, buenas tardes, Son las ocho ya, está a punto de empezar la asamblea de la tía. Estamos con Carles, Cuéntanos, ¿qué haces? Pues, los pues, pues, tota que está aquí a participar, de los porque con todos que, que ya no la política y la corrupción que, que ya, está de que, que ya saben que aquí en el ya saben que hacemos también. Yo porque, participado pues, que están viendo aquí, he pasado dos mitos, no los dicho no a dos mitos, así en el campamento y, y también, Eh, yo, yo no sé, porque no sé, no sé si el estroche de la mente es para ahora o no sea, sé, que, que el coche Lens que me el, el, el, el, el no? pero la ciudad, sí, sí, sí, sí. Yo no sé si nos van a freguer, no, sé sí, sí, sí. es que no se van a que siguen capaces de tirarnos. Yo espero que ya escapa la muchísima gente a la Que nos pueden tirar si son 200, pero no si son 2.000. Porque yo personalmente, yo pienso que va a haber muchísima gente y que no nos van a poder afectar. La idea es que ojalá que sí, yo en esa Asamblea se parlaba y es que sí, esperemos que eso no sea algo, no es un movimiento juvenil, es un movimiento central, es un movimiento de todos, no es un movimiento que está ha de favor. Somos políticos. Somos corruptos. Necesitamos en la buchera de la gente. ¡Uh! Gracias, gracias. A, ver, a ver, compañeros. <tose> Ladrones. ¡Hijos de puta. Y esta ha sido la última performance antes de la Asamblea.